akan sama, jangan leho subalah miram Ahí va uno, ya uno. Dónde es la escopeta? Ah. Dónde es la pinche escopeta, ahora. Tengo gente por aquí y tengo dos snipers porque solté el escopete y no me viendo la dejé. Abajo. Ah. Estaba ciego o okay. qué? Pere, pere, pere, pere, pere. Pere, pere, pere. Aquí está mi escopeta, la encontré Caja, ¿dónde? Ah, pena, va a caer, va a caer por el muelle carga por acá. ¿Por el carga o por.? Ah, hay un carro abajo. Ah, cayó fue arriba. Está yendo un helicóptero también. ¿no? Está por Factory. Sí. Caemos más rápido ¿no? Coptero, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, Si hubieran quedado quietos, nada de eso hubiera pasado. The oh, airdrop is coming. Alguien tiene un. Nos vamos a ver el. Mi Es una espera de que fuera pelotilla. Cuidado que hay... Ahí sí hay un helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, helicóptero, a verlo allá arriba. Arriba, está yendo. Pinche. Cuidado, me vas a caer encima, caja mierda, porque... ¿Quién cogió el cargador del sniper? Ah. Venga, si quiere me dejen la torre ese, yo campeo ahí arriba en la sniper. Deme la torrecita esa que está allá arriba. Esos más están por ahí. Nada, ah. ah, el otro lado. En zona petrolera. ahí arriba ya abajo, abajo, abajo hay gente, abajo hay de... gente, gente, abajo, abajo, abajo, abajo, ahí ya, lo ve la cantidad. Este está Leli, pues lo vuelo, sueli Queda, ya, entretenidos Este, el 2 tiene uno al frente, está tocado, hubiera eh. caído un balazo de Sniper Bueno Creo que está arriba Ah, ya lo aguantaron. El otro está por allá pa. No, el otro se ha corrido por allá, miren Hay humo ahí eh. Acá arriba creo que hay gente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 Atrás, atrás, atrás, atrás Me no. Bueno Un botcito, un botcito si me molan para morir con un escopeta cinco equipos. Ten siete. Oh, acá no. lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo acá. Mate uno, mate uno, mate uno. Faltan tres. Reloading. Acá arriba están, acá arriba están, acá arriba están. Están a pie, vealo, vealo, vealo, vealo ya, Maidana. No, marica, ¿cuál es? Yo, pensé que, yo pensé que el que venía en el carro era usted. Acá están, aquí los tengo a todos, aquí los tengo Bien. a todos. ¿Arriba? Acá abajo mató dos. ¿Cuántos? Toma. Ya, ya, ya Cura, cura Si viene alguien Creo que falta uno Te mate. A ver si no lo cambiamos por aquí, debe estar por aquí. A ver. Allá por esa zona no está, por 248 no hay nadie. De estar atrás. A ver de aquel lado del puente. lado del puente no veo a nadie sí escucho gente de aquel lado a ver si está en las casas deben de ir por el por el río No, no viene nadie por el río, está seco Vamos a estar para este lado Es que me por acá véalo, véalo, acá hay uno, cagé, uno, válalo, Bueno, me lo robó esas malditas armas legendarias mm no, no, no.